anterior. Gracias Madara Jiji, Madara se asombró al escuchar el apodo afectivo que le puso su nieto. Bueno Naruto, te regalé esta armadura ya que a comparación de las samurai ordinarias estas te dan mejor protección y movilidad a la vez, ya que si un kunai o espada traspasa tu defensa podrá ser interceptado por la armadura, y sería mucho mejor que traer ropa normal ¿verdad? Bueno eso tiene sentido, ¿y la espada Madara Jiji? La espada es para que entrenes Kenjutsu Jutsu. Ken Jutsu exacto kenjutsu es el arte de la espada arte de la espada cierto olvide que eres solo un niño te enseñaré a usar una espada y cuando seas un maestro en kenjutsu te regalaré una verdadera espada wow en serio claro naruto y será una espada de muy buena calidad gracias madara hiji naruto se abalanzó hacia madara y le dio un abrazo después de unos segundos madara rompió el abrazo bueno naruto es hora que te vayas a no quiero que te vuelvan a golpear, no te preocupes, Madara Jiji. Me iré enseguida. Bueno, chico, nos vemos. Vendré en dos días a ver cómo estás y darte un entrenamiento más fuerte comparado con el que llevas. Hace momento, si fueras otro niño, esperaría que tuvieras cinco años, pero aunque tienes cuatro años tu cuerpo parece de 8 al igual que tu mente, así que te empezaré a entrenar en dos días yo mismo, Naruto al escuchar todo eso se asombró mucho, ya que Kurama le había dicho que su chakra era muy poderoso, claro Madara Hiji nos vemos en dos días, solo deja sellar la armadura y espada, sellar... Si sí, también un arte como Kenjutsu, Genjutsu, Taijutsu y Ninjutsu solo que este arte a casi nadie le interesa, mira es muy simple sellar algo, colocas el objeto encima del pergamino, colocas chakra sobre el sello y listo, wow entonces la armadura y la espada están selladas en ese pergamino, exacto Naruto, wow pero como nadie quiere aprender este arte es genial, vaya así que te gustó. Claro es genial, me puedes enseñarme ese arte, claro Naruto, solo que tardarás mucho en aprenderlo, ¿estás al tanto de eso? Si no me importa es genial ese arte, vale te enseñaré el arte, en los pensamientos de Madara, parece que heredó eso de mi querida hija Kusina, seguro que será un prodigio en los sellos, bueno Naruto ahora ten el pergamino, solo coloca chakra en el sello más pequeño y saldrá todo ¿entiendes? Sí, claro, Naruto se fue, murmurando algo sobre que aprendería algo genial y sería el mejor ninja de todos los 100 al día siguiente. Naruto apenas empezaba a despertar gracias a unos gritos felices que se escuchaban por toda la mansión a Mikare, Naruto solo escuchaba si sí, sí, es verdad, de parte de Kusina, mientras Minato gritaba un sí como respuesta, pero lo siguiente fue algo inesperado, escucho otro grito decir, que bien otro bebé. no puedo creerlo lo que me acabas de decir Kusina me hace tan feliz, Naruto quedó en shock al escuchar que tendría un nuevo hermano, decidido a saber más del tema, espero a que los gritos cesaran, al escuchar la puerta abrirse y cerrar de su hogar, supo que era el momento de actuar y preguntar algo sobre su nuevo hermano, salió de su habitación y se dirigió a la recámara de su madre entrar se quedó estupefacto al ver a su madre con una panza enorme lo único que pudo preguntar al ver su gran vientre fue ¿por qué tienes una enorme panza? Kusina no pudo aguantar las risas bueno Naruto pues porque tendrás una nueva hermana? ¿una hermana? Naruto dijo con estrellas en sus ojos claro que si Naruto y tú la cuidarás como hermano mayor es tu deber cuidar de Menma, Naruto y Mito-chan ¿entiendes? Claro que sí mamá yo cuidaré a los tres lo prometo, y dime mamá cuánto tienes de embarazo. Yo tengo 8 meses Naru-chan, ¿y por qué no tenías la enorme panza hasta ahora? Eso es porque me puse un genjutsu para asombrar a tu padre en nuestro aniversario número 6, ya veo mamá y parece que sí lo emociono. Claro Naruchan, Naruto y Kusina hablaron del bebé hasta que llegó su padre y se fue a su habitación a dormir, con Naruto 7 de la noche, bien me iré a dormir, hoy fue un día genial pero mañana iré con Madara Jiji, y me entrenará para ser el mejor ninja de las cinco grandes naciones elementales y cuidar de mis hermanitos, bueno me iré a dormir, 5 de la mañana Naruto estaba saliendo justo de su hogar, vistiendo la armadura rojo vino que le regaló Madara debajo de ella portaba, unas botas shinobi negras, un pantalón negro ambu con vendas envueltas en las piernas por fuera del pantalón, y una sudadera negra con cuello de tortuga, estaba listo para ir a entrenar, estaba tan metido en sus pensamientos. Mientras caminaba, que no notó a los aldeanos siguiéndolo. Cuando pasaba por un callejón, le tomaron del brazo para después lanzarlo dentro del Naruto. Al salir de su asombro, vio a diez aldeanos junto a dos chunin y un genin. que quieren aldeanos? Preguntó Naruto, temiendo lo peor. Los aldeanos empezaron a reír sádicamente y uno del montón gritó: Hoy morirás, maldito niño Kyugi. Un chunin que no notó detrás de él, lo tomó por la espalda. Naruto forcejeaba y trataba de soltarse pero era imposible, el chunin era más fuerte, los aldeanos lo rodearon y lo empezaron a golpear con palos y piedras que encontraban en el suelo, después de unos minutos decididos a acabarlo, le quitaron la armadura y un hounin del montón, salió y empezó a crear rayos con su mano, listo para clavar la técnica en el corazón del niño, Naruto al ver la técnica solo pensaba en sus hermanos pequeños, resignado a morir se quedó inmóvil, pero una voz lo sacó de su momento de debilidad, oye cachorro que estás haciendo, Recuerda a tus hermanos no querías cuidarlos del peligro o solo te rendirás como un cobarde? Después de decir eso, Kurama cerró la conexión mental. Naruto, un propósito, un propósito en la vida. Maldita sea, si no me puedo defender de unos asquerosos aldeanos, no podré defender a mis hermanitos de amenazas mayores. Naruto, con tanta desesperación en su corazón y rabia, activó involuntariamente el Sharingan. Después de pensar en su nueva hermana y ver la técnica acercarse, los tres tomoes empezaron a girar bruscamente de un lado para otro hasta detenerse y formar un gran círculo con pequeños círculos alrededor del más grande, mientras que a los extremos del ojo, tres pilares anchos parecían sostener la figura, Naruto empuñaba el Majekyo Sharingan eterno, gracias a la desesperación que en ese momento sentía, después de unos segundos la técnica tocó su cuerpo, pero le asombró ver cómo pasaba la técnica por su cuerpo como si fuera un fantasma, la técnica del peliplata impactó en el Ichunin que lo tenía cautivo, matándolo al insta Naruto por toda la rabia que sentía, Salto a la altura de dos aldeanos que estaban a su costado dándoles una patada doble a la vez, para después caer noqueados por tremenda patada que les propinó Naruto, dos Chunin enojados por lo que hizo, trazaron sellos y gritaron Catón estilo de fuego gran bola de fuego mientras lanzaban una bola de fuego de 4 metros, la cual solo pasó de largo pues Naruto se volvió intangible, Naruto sin saber qué hacía, empezó a trazar los mismos sellos de mano que los Chunin y gritó Catón estilo de fuego, Jutsu gran bola de fuego de fuego, una gran bola de 10 metros se abalanzó sobre los chunin y todos los aldeanos restantes, dejando los moribundos en el suelo y con quemaduras de tercer grado, el único que quedaba de pie era un peliplata, enojado por lo que hizo Naruto, volvió a levantarse y creó su técnica solo que gracias a un golpe en la nuca quedó inconsciente, Naruto cayó de rodillas, al ver a su salvador, le dio una sonrisa débil y cayó inconsciente. Dos horas después. Naruto empezaba a despertar en un lugar con muy poca luz al voltear a su costado vio a su abuelo y sonrió, hola Madara Jiji, Madara tenía una cara de asombro y incredulidad, Naruto al ver eso dijo ¿Qué pasa, con preocupación en su voz, Naruto tus ojos, ¿qué les pasa a mis ojos Madara Jiji. Míralo por ti mismo, Madara lo dirigió al espejo solo para ver que sus ojos eran rojos sangre, con un gran círculo y varios más pequeños alrededor del más grande, Naruto solo pudo decir que le pasa a mis ojos, Madara Jiji, Naruto siéntate te contaré algo, Naruto asintió y se sentó junto a Madara, Naruto conoces a Uchiha Madara?, Claro que si sí, Uchi Amadara el ninja más fuerte de las cinco grandes naciones solo empatado por su amigo Asirama Senju, si lo conoces bien, bueno él soy yo. ¿Cómo? No puede ser él, murió a manos de Asirama en el Valle del Fin, eso es lo que creen te lo contaré todo incluso porque te ayudo, flashback, bueno Madara solo actuaremos la batalla y seguiremos con el plan Tú me apuñalarás al final de la batalla cayendo muerto, está bien, se lo dirás a Mito y Tobirama para que crean que estoy muerto, bien, después de la batalla me clavo la espada como estaba previsto, solo que me dejo más herido de lo que pensaba, y caí desmayado en el piso moribundo. Al despertarme vi en mi cuerpo varias vendas y una saturación donde estaba la espada, al costado mío estaba una pelirroja hermosa, tiempo después de curarme me enteré que Asirama había muerto, y el plan para acabar con Mito y Tobirama se arruinó, así que me quedé con la chica, un tiempo después nos hicimos más cercanos, hasta convertirnos en algo más. Después de un tiempo tuvimos a una hermosa niña pelirroja, llamada Kusina Uzumaki, Naruto estaba en shock ya que ese era el nombre de su madre, tartamudeando dijo eso que significa madara jiji. Que Naruto yo soy tu abuelo materno, esa es la razón por la cual te ayudo. ¿En serio? Dijo Naruto con timidez, claro que si Naruto no ayudaría a nadie más si no fuera mi nieto o hijo, después de unos segundos Naruto gritó genial soy nieto de Uchiha Madara, no me lo creo Madara Jiji si era mi Jiji, Madara sonrió al escuchar eso, ya que estaba feliz que su nieto se o tomara bien, pero Madara Jiji tengo una pregunta Dime Naruto. ¿Cómo me encontraste Madara Jiji? Bueno eso fue fácil, estaba justo esperándote en el lugar de siempre, como tardaste me preocupé y estaba buscando por las cercanías hasta que vi una bola de fuego muy grande me acerqué esperando lo peor, pero por suerte estabas bien, solo gastaste mucho chakra, bien al decir eso Naruto se puso serio, lo cual asombro mucho a Madara, Madara Jiji, te puedo pedir algo? Claro que sí, Naruto ¿qué necesitas? Quiero que me entrenes, pero ya lo estoy haciendo. Sí, pero en serio, entrenamiento en serio, ¿para qué sería eso, Naruto? No sé si lo sabes, pero tendré una hermana pronto, si lo sé, bueno, quiero entrenar hasta los 14 años, duro día tras día, para regresar a la aldea fuerte para defender a mis tres pequeños hermanos, Naruto, Menma y Mito-chan, ¿qué dices, Madara Jiji? ¿Me entrenarás? Claro que sí Naruto pero cuando quieres empezar, desde hoy quiero empezar, bien solo ve por tus cosas a tu casa, trae toda tu ropa porque vivirás aquí, aquí. Si aquí es donde yo vivo es un lugar enorme, puedes entrenar todo tipo de cosas, y conmigo de maestro serás un shinobi temido por las cinco grandes naciones, si Madara Jiji, Naruto se dirijo a su hogar dentro visito a los gemelos de tres años, hoy me iré Naruko-chan y Menma vendré dentro de 10 años, no se preocupen vendré para cuidarlos, también a Mito-chan la cuidaré. Nos vemos, Naruto después de poner todo en pergaminos que le dio Magara para sellar sus cosas, se dispuso a escribir una carta. Mamá, esta carta es para avisarte que me iré de la aldea, no te preocupes, vendré en unos años, más fuerte que nunca para proteger a Naruto Menma y Mito-chan, te veo en unos años, te enviaré cartas todas las semanas, diciendo que mis avances, adiós, mamá, atentamente Naruto, Naruto se fue al escondite de Madara escoltado por Zetsu, tiempo después Kusina empezaba a leer la carta cada palabra que leía le llegaba al corazón y no pudo contener las lágrimas, de orgullo y miedo que algo le pasara. Sara a su bebé, cocina lloro por horas hasta que las palabras escritas diciendo que le enviaría una carta cada semana la calmo un poco. Un día después, Naruto el día anterior solo repasó lo último de la academia que le faltaba, estaba tan emocionado ya que este sería su primer entrenamiento físico con su abuelo, Naruto se levantó de su cama después de unos minutos se puso su armadura, botas shinobis, pantalón negro ambu, sudadera negra de cuello de tortuga y vendas envueltas alrededor del tobillo hasta la espinilla, Naruto estaba frente a su abuelo, Naruto hoy entrenarás en serio tu físico en comparación de esto, lo demás es un juego para niños, ahora Naruto escúchame bien, darás 150 vueltas a este campo de entrenamiento, cuando termines quiero que hagas 100 lagartijas, y por último 50 sentadillas, Entiendes? claro que sí. madara hiji bien pues a empezar Naruto empezó por las vueltas, Después de dos horas pudo completarla, las lagartijas representaron un problema en verdad, Naruto duró cinco horas con las lagartijas, al igual con las sentadillas solo que estas eran un poco más fácil, Naruto todo el primer año hizo el plan de entrenamiento de Madara, Naruto cambió mucho en ese año, agrandó su armadura ya que la otra no le quedaba bien, gracias a su cuerpo bien definido, lo cual era impresionante para un niño de casi seis años, pero Naruto no era normal ya que parecía un niño de 10 y la mentalidad... De unos 16 al terminar el año empezaría el entrenamiento de control del chakra y chakra elemental. Bueno, Naruto, es la hora de la verdad. Ahora veremos qué afinidades tienes. Madara tenía grandes expectativas de que tendría tres elementos y un subelemento. Ten, Naruto, este es papel de chakra. Solo empuja un poco de chakra, entiendes. Si Madara fije bien, ahora hazlo. La hoja se partió en cuatro partes una parte se arrugó, otra se quemó, de las dos más una se deshizo, y otra se mojó, Madara estaba impresionado por decir menos, enfrente de él estaba la única persona en el mundo con cinco afinidades naturales de chakra, pero no era todo la mandíbula de Madara cayó hasta el piso, al ver que los trozos del agua y tierra se unían y creaban un pedazo de madera, Madara fue sacado de su asombro al escuchar una voz familiar, y qué significa eso Madara Jiji, ¿Cuántos elementos tengo? Madara entre tartamudeos dijo, Naruto tú tienes los cinco elementos, pero los que parecen dominantes es el catón y suitón. ¿Qué de verdad? ¿Me estás diciendo que tengo las cinco afinidades? Naruto gritó con felicidad, claro Naruto velo por ti mismo y no solo eso, también tienes un sube, un sube elemento. ¿Qué es eso Madara Jiji? Bueno Naruto los subelementos son Keike y Genkai, con los que nacen los portadores, el subelemento que ahora tiene solo parte de Kyu, hubo otra persona que lo portó, ¿y quién es esa persona? Asirama Senju, Naruto, es subelemento madera, el más fuerte de todos, que es capaz de suprimir incluso a los Bijus, wow en serio es tan poderoso. Sí, claro es capaz de dominar al mismo Kyuji, wow, oye Kurama eso es cierto. Kurama solo gruñó, jeje me lo tomaré como un sí. Por suerte, Naruto copie muchas técnicas del elemento madera con el sharingan. El sharingan? Así se llaman los ojos que portas, Naruto. Esos ojos con tres tomores, ya veo me había olvidado de ellos. Y dime, Madara Jiji, cómo los activo? Solo pon chakra en tus ojos y se activarán. En el quinto año te enseñaré a usarlos, ¿vale? Está bien. Naruto después de la charla siguió entrenando, ese año le esperaban muchas cosas, Naruto empezó a entrenar control de chakra ya que, como demostró hace más de un año a veces se pasa con el chakra que necesitan las técnicas, por esa razón Naruto, subía árboles con una hoja pegada en la frente y espalda, después de cuatro meses pudo hacerlo perfecto incluso dominarlo, el siguiente paso era caminar sobre el agua con 10 papeles pegados a su pecho piernas y cara, después de ocho meses, dominó el ejercicio. Haciéndolo perfecto, Madara era un perfeccionista así que no dejaba que Naruto avanzara si no tenía el ejercicio perfectamente ejecutado, con un control de chakra casi perfecto el tercer año se avecinaba, el siguiente año aprendería Jutsus. Que su abuelo le enseñaría en primero en aprender fue el Kajebun Sin no Jutsu, su abuelo dijo que si los usaba su entrenamiento sería el doble. El rabi. segundo Jutsu sería la gran bola de fuego la cual ya sabía los sellos solo que siempre le ponía mucho chakra y se salía de control el Jutsu, ahora pudo controlarlo en tan solo tres días gracias al entrenamiento de control de chakra y clones de sombra, un Jutsu que Shisaka de Kishio a Naruto fue el jutsu misil dragón de agua duro alrededor de 5 meses con clones de sombra dada la cantidad de sellos necesaria y que Madara lo quería perfecto Naruto logró bajar los sellos a solo 3 lo cual era genial Madara estaba complacido con lo que logró su nieto en unos meses así que decidió darle un regalo un jutsu creado por él este jutsu no era ni más ni menos que el jutsu gran devastación de fuego Naruto estaba más que impresionado por la destrucción del jutsu al ejecutarlo se creaba una gran pared de fuego que incineraba todo a su paso, Naruto dispuesto a aprenderlo tardó alrededor de seis meses en lograr hacerlo perfecto junto a sus clones de sombra, y un mes más para lo de bajar los sellos a solo uno. Naruto tenía en su arsenal Jutsus estilo de agua y fuego muy destructivos, el cuarto año de entrenamiento se avecina. Continúa.